<coughs> <laughs> <laughs> ¡Ay, cómo bien! Aproximadamente. las Vaya, vaya, vaya. El hijo pródigo ha vuelto. Te puse falta ayer, candidato. Me han informado de que no dormiste ayer en la academia. Así es. Ha surgido un problema entre nosotros que no estoy dispuesto a consentir. Rebaja ese tono de gallito. Recuerda con quién te las estás viendo. He aprendido lo suficiente como para convertir una mosca cojonera. Ya lo eres candidato, desde luego que lo eres. Pero me has pillado de buen humor, lo confieso, y quiero proponerte algo. ¿El qué? Saldar tu deuda. ¿Cómo? Estoy dispuesto a perdonar tu deuda con la academia si ejerces como profesor. ¿Profesor? ¿Yo? Era lo último que esperaba oír. Así es. Ando bastante justo de personal. Si ejerces de profesor adjunto te perdonaré la deuda. ...y hasta podrás dormir en casa. No sirves para matar... ...y lo sabes. Te estoy ofreciendo una salida pacífica. Sé profesor para mí. ¿Y qué pasará con Sara? ¿Y mis padres? Por el momento, Sara se quedará un tiempo en tu casa. Por seguridad. Me has obligado a desconfiar de ti, candidato. Gracias. Okay. ¿Ha quedado claro, el candidato? Pues creo que no me queda el casamiento. Tenía que aceptar si quería salvar a mi familia. ¿Quién sabe? A lo mejor me acababa gustando la docencia. ¿Instrucciones, señor? Nada, por el momento todo controlado. otro lado. Pero quiero que sigas vigilando. Pon más cámaras, pon más micros, y si ves alguna cosa extraña me avisas. ¿Qué haces aquí? No quiero que entres en esta habitación. Bueno, relájate, Andrés. ¿Qué te piensas? ¿Te va a echar veneno a los calzoncillos? Tus calcetines y que es un arma de destrucción masiva. Qué graciosa. Bueno, ¿has hablado con Ambrosio? Pues sí, sí he hablado con él y he llegado a un acuerdo voy a soldar mi deuda siendo profesor en la academia. ¿Qué? Ah, ¿qué es en serio. Sí, ¿no me ves capaz? Profesor Andrés, cómo me gustaría estar en una de tus clases. Si yo pago así mi deuda, no tendrás que matar a mis padres. Habla con Ambrosio. Quiere que me vigiles, nada más. Muy bien, trato hecho. Os presento a vuestro nuevo profesor de Química, Andrés. Con él conoceréis los mejores venenos y somníferos para vosotros. Y voy a ser vuestro profesor de química. Bueno, eh, creo que por lo que me ha dicho Ambrosio, tengo que explicaros el funcionamiento del Procoforo, que es un somnífero muy utilizado en quirófanos, porque se tolera muy bien y tiene una recuperación muy, muy rápida. Sí. Una vez inyectado procedemos a matar a la víctima. Eh, bueno, pues es una opción, pero va a estar tan dormido que no va a hacer falta poder robarle el dinero y saldar la la de academia. No siempre tenemos que recurrir a la violencia. Eh, sí. ¿Hay algún medicamento que haga que la carne se corte mejor mientras estás descuartizando a la víctima? Pues eso... Eh, eso no es de mi materia. Mejor pregúntaselo a la señorita Sí. Y, ¿hay algún que ponga María Abiel? Es que me gustaría dejar ¡Madre mía! Me había vuelto tutor de una tribu de asesinos en serie. ¿Cómo ha ido el primer día, candidato? Bien, señor, bien. Bueno, me ha costado soltarme un poquillo, pero... poco. Mañana irá todo mejor. No te preocupes por nada. Yo he hablado con Sara. si tú cumples, yo cumplo.